Muy bien, señores. Miren, habíamos dicho desde temprano en la mañana que tendríamos acá a José López, Niño López, ingeniero de profesión, constructor magnífico, brillante constructor y aspirante en este momento a la alcaldía en San Francisco de Macorís. Pero antes, yo quiero lamentar el fallecimiento del padre de un amigo. Se trata del padre de Daniel Jerez. Sí que falleció anoche, según nos cuenta el propio Niño López, y que eh, lamentamos su deceso y llevamos desde acá nuestras condolencias, un abrazo de condolencia a nuestro querido amigo Daniel Jerez. Así es. Alifonso. Alifonso, un apellido extraño. Daniel pero... es el director de planeamiento urbano del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Así es. Y lamentamos mucho. Parece ser que hablé con él ayer y fue antes de eso porque estuvimos hablando de algunos temas. Lamentamos mucho, Daniel, para ti, y tu familia, nuestras condolencias. Bien. Bueno. Bueno, vamos a, vamos a conversar con, con Niño López, que está con bueno, nosotros. Está aquí niño, bien, buenos días. Niño López, que día, amado. había amenazado bueno. con venir. Y ya está aquí. Buen día, buen día para todos. Bueno, buen no. día. Bienvenida, señorita. Sí. Miren, buen yo día. le tengo un cariño muy especial de hace muchos años a Niño López. Uno de los que primero le dijo a Niño, lo voy a decir públicamente, es un hombre que. Yo no, soy bajo, yo, soy mi, yo no soy mi milo de nadie. O al revés, yo soy mimilo de todo el mundo. Yo no me callo nada. Esa es la amiga tuya, mujer mía, que dice, ah, pero soy un milo. Desde que oye Pues bien, yo le decía, niño, ¿tú crees que una candidatura tú la puedes ganar fácilmente? ¿Tú no crees que eso te va a desviar o de tus proyectos, que son muy interesantes, o del ayuntamiento, eh, o sea, una de las dos? Y, Niño, me justificó algo y yo pienso que sería interesante que eso quedara claro, aunque no sea el, como primera pregunta, Niño, sino al final, porque mucha gente probablemente esté pensando igual que yo. Pero, ok, adelante. Sí. Tu candidatura, sí. ¿cuál, ¿por qué Niño López se lanza en este momento? Vamos. Sí, buen día a todos, a ustedes y a nuestro público que está por ahí detrás de los televisores. Buen día para todos. Bueno, mira, Amado, eh, Primero voy a responderte lo que tú eh, decías, de que tú fuiste uno de los primeros sí. que me aconsejaste de que no me lanzara alcalde. Pero así también, como, como tú, personas cercanas, pues mis familiares más cercanos, mis hijos, principalmente dos, la mayor, <risa> o sea, no quería ni... Ni por el santo que más reza. Eh, el, el, el del medio tampoco, porque no le gusta. Pero el chiquito, que le gusta la política, ese dice, no papi, vamos a ser alcalde. <risa> ese, sí, ese, ese, Joel, ese, ese es Joel. el especialista en cuestiones de computadora. Eh, no, él es, Joel se gradúa este año de ingeniero. Ah, ingeniero, okay. De ingeniero civil. Alguien que era ingeniero en sistema? Es, no, en civil. Ok, ok. Entonces, Amado, eh, con relación a mi... A mi cosas personales a, a mis proyecto. proyectos, y tanto propios como de otras personas que le estoy construyendo proyectos. Eh, yo tengo una estructura totalmente funcional que no necesariamente yo tengo que estar de, de lleno total en ella, sino gerenciando. ¿Por qué? Por, porque yo tengo, por ejemplo, un Daniel, que es mi, mi, mi columna, eh, eh, mano derecha. mi mano derecha. Sí. Están mis hijos, los tres, que trabajan conmigo. Eh, el, el del medio, que es el mayor, Josef Frank, trae, es administrador de empresa y ese se caga de gerenciar todas las cosas. Y tengo otros dos ingenieros, una ingeniera y un ingeniero, y yo también cuando hay que ponerse la bota me la pongo y, o sea, y salgo a trabajar. Y, y tengo un buen equipito que, que, que, que, podemos, que podemos hacer las cosas que Esa parte empresarial no, interrim, eh, no se interrumpiría ni para a, a modo de, de avance de la empresa ni en una gestión suya como alcalde. No, para nada. ¿Qué le motivó, qué le mueve a usted aspirar a la alcaldía de San Francisco de Macorís? Mira, eh, yo me considero, y mucha gente lo considera, que yo tengo vocación de servicio, me gusta servir. Por ejemplo, aquí a mi derecha eh, es un, un testigo de que cuando él... Se quiso ir para las montañas a vivir, a disfrutar de la naturaleza. Eh, yo fui su soporte para que Amado eh, tuviera un acceso a su, a su propiedad. Y usted le puede preguntar, Amado, ¿qué ¿cuánto le costó? Solamente le costó la gracia y todavía pagarme unos vino y un puro que me debe para allá arriba. No, o sea, pero se te olvidó eh. lo de la oficina, eh, no, pero ya eso, eso <risa> es otra cosa, ¿tú me entiendes? Eso es, es un solacito chiquito de ciento eh. y pico metros, de ciento metros que limpiamos ahí. Total, o sea, y servir ha sido mi norte y más, por ejemplo, uno poderlo hacer desde una alcaldía donde tú tienes un abanico más amplio porque va, va a manejar recursos y puede, y puede resolverle problemas a, a, a, a, los, a los moradores de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, que yo tengo en mi, en, en, en mi, en mi norte… Si yo me alzo con la, con la alcaldía, eh, un alcalde de venga entre viáticos, salario, combustible, alrededor de unos 200 mil pesos mensuales. Tú puedes asegurar que con estos 200 mil pesos yo voy a, a corregir, a, a cambiar piso de tierra por piso de cemento. Eso haría yo con mi salario durante el periodo de los cuatro Usted años. Su sueldo. ¿Totalmente, totalmente? A cambiarlo por de piso de tierra por piso de, de, de por viene piso viene de cemento. Y lo estoy haciendo porque, por ejemplo, yo fui, ahora estoy a, yendo a los barrios a resolver el problema de las calles que están totalmente intransitables, eh, de estos barrios que han sido marginados o son, han sido marginados por todo el mundo, por todos los alcaldes, por todos los gobiernos, o sea, y a través de las juntas de vecinos, con peticiones de ellos, nosotros nos estamos acercando a ellos, nos estamos ayudando a palear la situación que ellos tienen en esos barrios. Y dentro de esos barrios, yo fui a una casita eh, que una señora me pidió que la ayudara. Y a mí fue tétrico cuando yo entré a esa casa con ocho niños, entre dos a siete, ocho años, de hijo, de dos hijos de, esa, de dos hijas de esa señora, que viven con ellos. O sea, nietos de Nieto. nietos de ella. Ocho nietos comiendo en el suelo y en sillita en un piso de, de, de, de es una tierra. Re, es una realidad. Pues, que pues hoy, esos niños aunque están comiendo lo mismo que lo vi comiendo, pero hoy lo están comiendo encima de un pisito de, de, de cemento, porque nosotros fuimos y le ayudamos a resolver ese piso. Entonces, eso me motivó a mí, el, al salario del alcalde, cogerlo ahora para destinarlo a cambiar piso de tierra por piso de cemento. Niño, eh, interesante saludarle, ¿verdad?, porque no estuve al inicio de la... Pregunté por ti de que sí, llegué aquí, de la entrevista. Eh, eso que usted dice, que usted va a los barrios y que los barrios están abandonados, entonces usted está hablando... Prácticamente en contra, uno, del gobierno central, que usted es del PRM, y segundo, eh, en contra prácticamente del alcalde, que aparentemente, según eso, no le está poniendo atención a la sociedad. No, pero no, no te vayas. Tú te fuiste como muy cerquita, porque no no so, no te han hecho desde hace tres años ni cuatro años. ese por años. Ajá, pero está bien o sea, pero, Yo pero, sé que yo por ejemplo en los jardines Yo que yo fui a los sí. jardines, los jardines no lo hicieron estos dos años ni, ni estos tres años, ni estos cuatro años Lo hicieron desde hace años Y desde hace años están abandonados O sea que no me van a echar la culpa a este gobierno ni a no, esta no, alcaldía No, no, yo le estoy preguntando a usted ah, okay, yo que, que le estoy respondiendo que la culpa A los que ahora no están haciendo nada Porque es lo que usted dice No, no, si no que dice, no están haciendo nada, que no han hecho nada desde, desde siempre han sido olvidados La desde deuda siempre. Pero, que está bien, exactamente, pero no, no por me, me, me vengas a decir yo que le estoy siguió, o que Alex, o que Félix, si todos. Es, si eso que usted va a hacer no fuera necesario, si se estuviera haciendo ahora. Ahora, yo te voy a decir esto: ve al ayuntamiento uh -huh. o ve a obra pública. Dile, yo que necesito que me, que me presten un greda y un rodillo para Dios acondicionar las calles. ¿Qué va a pasar si yo voy? Te va a decir, tiene que volver cuando tengamos uno porque no tenemos. El alcal la alcaldía no tiene un greda. Claro que no tiene. Pero antes había, Dios recuerdo. Bueno, que había. Se, se dañan las cosas, se dañan. Tienen, las cosas tienen vida útiles. Nosotros tenemos equipo que lo compramos nuevo y ya no existen. Tu primera, tu primer, tu primera pasola ya no existe, ni la primera pasola mía. O sea, Niño. Claro. Eh. Pero a, a, a, a eso, a eso yo, a eso, por ejemplo. En, en una gestión mía... te compraría equipo? No, yo tengo equipo. No y, porque son suyos, no, no de la alcaldía. Por, pero yo estoy haciendo cosas a la comunidad, de, sin ser alcalde, solamente por aspiraciones. O sea, ya yo le estoy dando al pueblo lo que el pueblo va a buscar que no encuentra. Entonces, para el pueblo es una bendición que un alcalde como yo, que tiene recursos propios en estructura, por, por ejemplo, de equipo, de maquinarias, que lo vayan a solicitar y yo se lo resuelva Yo me recuerdo que yo hace tres fines de semana fui a Tabalero a una reunión que me convocaron porque unos, unos cacaut, eh, cacautaleros tenían problemas por, con, un, con un camino. Y me dice un señor, ¿usted trabajó con Ale en, en, en, en obras públicas del ayuntamiento? Sí, sí. Le digo yo, sí. Dice, pues yo fui muchísimas veces, porque después para este mismo camino y nunca lo, y nunca lo pudimos conseguir porque él siempre estaba dañado. Y mire cómo usted vino a nosotros, se lo solicitamos a través de Ariel Marte y mire cómo ya usted está aquí resolviendo los caminos. Y se lo resolví de un fin de semana. O sea, le estoy ayudando al pueblo a obtener lo que no tienen las instituciones gubernamentales. Eh, eh, eso eh, no parecería una estrategia, y de hecho lo es, una estrategia de campaña eh, por el momento. Bueno, te decía, que es una pregunta, ¿eh? te decía que Amado una vez me solicitó que le resolviera un problema donde él se está instalando sí, pero, en Naranjo Dulce. Pero eso es y una yo fui. De, de amiguismo, no, no, es una, no es una obra social. Bueno, sí. pero como se lo haga a un amigo, imagínate tú para una barriada, que lo necesita, por ejemplo, más que Amado. Pero no deja de ser un acto de solidaridad. Sí, pero es Entonces una no lo, no lo, no no lo veas no no a tú, tú de esta manera, pero también lo estoy usando para eso. Ahora que vaya otro que esté aspirando y lo haga. De, de de tu partido, de mi partido. ¿Cómo mi partido? Tú tienes un partido, todos tenemos un partido. Todos tenemos partido. Aquí tenemos todos colores, no, no sí. vengas venga tú que, que somos inocentes. Yo tú tienes tu color. partido y tengo el mío. No, el pues. mío, el PRM, se valiente y di cuál es el tuyo. El mío, el, el, <risa> yo apoyo claro. fuerza claro. nacional profesional. Yo, este, yo no este De Bincho, <risa> yo apoyo al PLD, yo apoyo candidato de Bincho del PLD, Ayer. del PRM, antes PRD. Yo apoyo candidato de uno ah y de... ve amado de la fuerza amado tuvo no donet tuvo fuerza oso, y se lo llevó Carolina, por, no, no, no, por eso esos verdecitos que te saludó mandó a poner a amado mira esa que está ahí. claro mira niño eh, este, para hey. que sea valiente que eh, ya no importa que haya calamares eh, que, no, que haya pulpo no, que eh, no, haya que eh, que haya te te bahía o sea que haya océanos yo soy valiente diciendo a quién yo apoyo eso sí yo no lo vararé yo lo he dicho públicamente aquí y cuando llegue el momento, diré, ¿a quiénes voy a apoyar? Okay. Yo si sí no ando con dos eh, de cara, yeah. ni que no, no. Bueno, pues somos dos. Niño López. No, somos... A ella no, porque yo como política no la vinculo, pero a nosotros cuatro sí. Mira, Niño a cada López, quien es tenemos importante nuestra careta. saber cómo andas tú. Porque aquí hay mucha gente que tiene interés de, de ser alcalde o de ocupar una, un puesto electivo. Pero mucha gente. Pero se requiere de estar acorde con la estructura política, del PRM, cómo te ha te acoge, porque tú vas a necesitar, los primeros votos, aunque tú vas a conseguir, puedes concitar y conseguir votos externos, porque mucha gente te reconoce, empresario, comerciante, de la vida pública nacion, eh, local y regional y del país, te reconoce. Pero ya hablando en términos políticos, para entrar al, al redil, de que como visibilizado que dentro de tu ¿viste? partido. Oye, qué sí, no, sí. No a, a tu, a tu partido. ¿Cómo anda Niño López eh, dentro del partido de caras a una interna o a una evaluación como y, y no hable también de cómo será la forma de elección? Mira, eh, Francis, eh, para nadie es un secreto, por ejemplo, que cuando ven a Niño, todos ven a Niño también detrás de la política. O sea, sí. yo... Pienso, y no sé si ustedes podrán eh, corregirme, no te voy a poner a ti de ejemplo, voy a poner a Francis. Ah. No, no lo, lo puedo <ríe> La gente ve en niño un, un PRMista hoy, antes PRD, más puro, o sea, porque tengo más tiempo y siempre he sido de una sola dirección, nunca he titubeado para ningún lado, que en un Francis... En la Fuerza Nacional Progresista. Yo yo, yo yo represento más un PRM que Francia una Fuerza Nacional Progresista en este pueblo. Eso, eso yo pienso. O sea, detrás sí. de mí eso se ve. Entonces, ¿qué pasa, eh, eh, eh, eh, francis Yo siempre he estado detrás de la sombra de Nani Salazar, que también la gente sabe aquí que es un, PR, un PRDita, hoy PRMita, también que nunca titubeó para ningún lado, que nunca fue ambivalente te, diciendo si pertenezco a esta corriente dentro de su partido o a otra corriente. Nosotros siempre fuimos de Peña Gómez cuando Peña Gómez existía, uh -huh. fuimos después de Hipólito, hasta que Hipólito salió del escenario político eh, electoral y hoy estamos con Luis Abinader de frente. Entonces, todos los PRMistas de aquí, de la base, me conocen. Yo tengo muy, muy, muy cerca, muchos dirigentes de mi partido, que yo estoy, por ejemplo, cogido de las manos hoy con ellos. Y esas personas son las que me están llevando a mí a la zona. Que yo, tú, por ejemplo, tú me puedes decir: la zona yo no sé dónde es la zona pero yo estoy con Ariel Marte, anda conmigo. De, de, de, desde que nos levantamos hasta que nos costamos recorriendo ya lo. lo, lo, lo la estructura exacto, formando la estructura, eh, incri, el, inscribiendo personas eh, para, para la convención, si es un método de convención que se vaya. Decidió el PRM que va a ser a través de encuestas. Entiende usted que los una números, de Una de ellas es encuestas. Eh, ¿Entiende usted que los números le favorecen para, para llegar a. Si, fue, si fuera hoy, yo sé que no me dan los números, pero lo, como no es hoy? Yo sé que es no, número nada, porque el Yang sabe pero, quizá oye, hoy. Pero, aquí hay pero, un dato, espérate, espérate, aquí hay un dato interesante. interesante. Yo pienso que quizás Niño es el primer aspirante a una posición que, que dice, admite. Am, que admite sí. Mira, a mí hoy no me sí. da los nombres. Y eso claro. tiene un sentido. Ese yo no lo he visto nunca. Eh, no, exacto. Sí. Y eso tiene un sentido, sí. señores. Un hombre honrado, un hombre transparente consigo mismo y con, y con los demás. O sea, eso sí, es bueno, sí. eso es bueno irlo apuntando por sí, ahí. Es es que, a, don a, niño. Amor no quita conocimiento, hermano. Claro, sea, no. ah, no, verdad, verdad. Si a ti te preguntaban, niño, ¿quién sí. O sea, yo me estoy dando a conocer en los barrios. Sí. Y yo sé que, si, como te digo, si me van a medir por números, niño no da número porque niño está saliendo al ruedo de la política, sí. a hacer sí. campaña. Ahora. Es mi, es mi, primer, es mi primera aparición como candidato. Yo nunca he sí. aspirado a nada en este partido, sí. ni en, este, en, o sea, sí. en el ámbito político, a nada. Eh, ni, ni a presidente de una junta de vecinos una, <risa> Un aspecto fundamental De toda candidatura Es La el buena. programa de gobierno por un asunto de tiempo y, y otros temas también importantes que hemos tratado acá, no hemos podido hablar de eso. Usted lo tiene establecido, per, lo tiene digital. Permíteme hacerte algo. No, hacer no podemos escuchar sobre esta parte tan importante. Porque okay, yo pienso que tú tendrías que abundar mucho, pero la, la, quizá la pregunta más certera es, ¿cómo ve Niño López, la ciudad de San Francisco de Macorís, sus fortalezas que pudiéramos eh, engrandecer sí. y sus debilidades sí. que pudiéramos mejorar? Sí, mira, son muchas las debilidades, eh. O sea, esto hay que cogerlo. Eh, y le voy a recordar al niño, él fue el causante de que hoy estuviera un tanto más holgado en el triángulo, la avenida Antonio Guzmán yeah. Fernández, lo hizo. Bien, yeah, adelante. Sí. Mira, eh, para ella, que fue la, sí. la, de la pregunta. Sí. Eh, Programa de gobierno. Es eh, sí. hay cuatro vertientes que yo tengo eh, eh, para... para cuando el pueblo me elija como alcalde, que yo espero que sí, que me va a elegir, porque va a elegir un gran alcalde. Eh, Modestia aparte, eh, No, no, no, porque tengo, tengo los lo, lo conocimiento, lo, ten es conocimientos. Es una persona muy operativa. Tengo eso es importante sí, en un sí, funcionario sí. que sea lo demostró, operativo. Lo ha demostrado sí, sí, sí claro. Mira, claro. Eh, lo primero es los servicios. No, tenemos, no podemos tener una ciudad que tenga basura en las calles tenemos que tener una ciudad totalmente limpia, higiénica, para que las, las alemanas, las bacterias, no anden acabando con los hijos, o sea, que, eh, con, con los muchachitos que andan en las calles, ya, o sea, con, con los vertederos improvisados. O sea, una ciudad limpia sería un principal eje de mi, de, de, de, de mi gestión. Conjuntamente, acompañados, estamos en los servicios, sí, acompañados sí. de las calles que estén bien señalizadas, que no tengan hoyos. Por ejemplo, hubo una obrita en, en el gobierno en, en la gestión de Alex, que fue mi idea sí. de levantar todos los registros de la ciudad, que por las sí. capas de asfalto, el registro se iba quedando como un hoyo, y, y esos taque, hoyos te taque, rompían la, la goma, te explotaban la goma, te dañaban la punta y de eje, te dañaban. Y, y, y nosotros, y nosotros sí, levantamos todo eso, sí. eso, eso, eso esos realmente. registros sí. y ya no existen. Y los badenes también. Y, y, lo algú, y algunos badenes. Sí, sí, lo sí. Y, y como decía Francis, la, la, el cuello de botella de la salida de Santo Domingo. O esa fue mi idea. Y la hice con recursos del ayuntamiento, la, obvio está y con recursos de amigos que en ese entonces yo no tenía equipo y yo Tengo que le reconocer cogí que yo critiqué en principio a niños pero ¿Qué? le reconocí esa ese joint venture de la inversión público-privada sí, porque sí. verdaderamente se llevó mucho dinero privado sí. ¿no? Sí, eh, y con servicios por ejemplo aquí tenemos que están llegando empresas de gran envergadura sí. y eso hay que protegerlo por ejemplo aquí sucede un incendio y tú estás seguro que cualquier eh, casa de esa de, de, de almacenes, de, de, de empresa, va, va a ser difícil ahí. que, que se, se llegue a salvar porque no tenemos la estructura. Ahora, el ayuntamiento no tiene los recursos para equipar un, un buen centro de bomberos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Que pues, iríamos al gobierno central a pedirle que San Francisco de Macorís es una ciudad que va creciendo, que va que se, se va llenando de negocios grandes que están viniendo a San Francisco de Macorís, entonces debemos proteger esas inversiones a los, a los propios empresarios de San Francisco de Macorís que van aquí eh, levantando este pueblo. Entonces, con, un, con un buen, eh, una buena estación de, de bomberos protegemos esos negocios de la gente para que mañana no se, no se vaya a, a eh, se vayan a extinguir porque un fuego vaya y lo arrope. Eso es también en servicios otra cosa en, en servicio que nosotros haríamos es poner una funeraria cero para los pobres o sea todo el pobre que vaya a que quiera usar el uso de la funeraria no tenga que llevar ni el dinero del café sino también darle ese servicio al pueblo de San Francisco de Macorís que son muchos los que van y que piden que les rebajen que no les rebajen, que, que, que necesitan que lo ayuden para para. funeraria a cero costo eso sería para nosotros también organizar los cementerios niño, y loco. organizar los cementerios y los parques sobre organizarlo, todo, o sea que tú vayas a, a, a no tengas que romper la caja de tu de, de tu ser querido cuando tú lo vayas a depositar allá, que porque es que mañana van a ir los tigres y te lo van a robar. Sí. Eso sería bueno, en la bueno, parte del la servicio, traer. lo que nosotros priorizaríamos en una gestión. Y la infraestructura. Para mí, o sea. Para nadie, es un secreto que caminar por la calle de aquí, por las calzadas, es un desastre. Sí. Tú encuentras en una, en, una, en una. Tiene que ser alpinista. En una esquina. Por la calle, de, que... de una esquina a otra, tú, en, tú encuentras cerámica, en la, en, la, en la cerámica, mosaico, calzada, calzada rota. El, el y, que no tienen, ¿Y que no tiene ninguna rampa? ¿Qué haría, por ejemplo, niño? O sea, gestionaría siempre. Con el Estado, porque los, los recursos que tiene el ayuntamiento no dan para eso. Pero uno tiene una muy buena relación con, con el gobierno central. Iríamos en ayuda hasta el eh, presidente, si es necesario llegar, para adoquinar el centro de la ciudad, en, haciéndole un plan piloto para que la gente camine. Camine sin problema, que un minu válido se pueda subir a una calzada sin problema en una en una ciudad. Habría ruedas. que derribar unas cuantas casas, sí. por lo menos algunas cuantas paredes de sí. casas. Pero, aquí es, es, de eso que no, no cogemos las verjas, habrían que tumbar tomar unas cuantas. Pero pero por ejemplo también dentro de ese adoquinamiento que será con adoquines lo que mi mi tu visión mi idea, visión idea. sí. Okay. Eh, para que tú camines como si caminaras en una ciudad moderna de por ahí cuando uno sale fuera del país que tú te encuentras estas calzadas bonitas, adoquinadas y también colocarte ahí en, eso, en esa calzada un zafacón que sea bonito e higiénico para que cuando tú vayas caminando con una botellita de agua no ponerla en la en la en sino cogerla y ponerla el en el contrato zapacón. de móvil soluciones bueno, eso eso habría que, que, que, que, que verlo creo que le quedan dos años de vigencia sí, después mame. que salga Siquio, porque fue por bueno. diez años los cuatro de ales más los cuatro de Siquio y los dos míos entonces ahí se, eh, haríamos ah, unas revisiones muy bien <ríe> señores Creo que tenemos Muy una breve. entrevista futura con sí. Nino López porque definitivamente los temas se nos agolparon, ¿no? Sí, se nos juntaron sí. todos. Gracias, a mi hermano. Amado, ya te <risa> sabe. Para votar suyo, suyo. por usted el mecanismo, si es a través de la página web, porque tienes que decir no, sociales votar. páginas acercarse al, candid al candidato al precandidato ya la estamos, la estamos haciendo nuestro esquema de, de darnos a conocer para sí. que tú conozcas mi, pro mi, mi proyecto de gobierno municipal y que te motive y que vote por mí que te, que te inscriba primero porque acepto cualquier sea la forma que de escogencia por encuesta por por eh, convención cerrada, la que sea que el partido elija, esa yo me, yo, yo me adapto. Muy bien, muy bien. Porque estoy, tra estoy trabajando para dar números y muy voy muy a dar bien. números. Muy en bien. dos meses quiero que me midan y voy a competir porque le voy bien. a dar 10 puntos al que más me lleva. Bueno, <risa> niño López, señores, bueno. precandidato bueno. alcalde de la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿A ustedes vieron?